Quiere la palabra la Grieta? No, la Lima. Gracias, presidente. Señorías, estamos totalmente de acuerdo con la filosofía de esta moción. Pero pensamos que las dos enmiendas que hemos propuesto pueden mejorar eh, la propuesta. Es verdad, ciertamente hay falta cierta homogeneización en los precios de matrícula de los grados y másteres. Eh, voy a hablar, por ejemplo, de cuatro comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía el, el, el, un grado el crédito vale 12 euros, 17 en Euskadi, en País Valencià estamos hablando de 22, bueno, 22 un poquito más de 22 euros el, el crédito y en Cataluña batiendo el récord eh, nos situamos en casi más de 33 euros. Por lo tanto, queda patente que existe una gran desigualdad de precios por territorio. Y eso, ciertamente, tenemos que poner el foco en los diferentes gobiernos autonómicos. Es, creemos que es necesario crear un marco que palíe esta desigualdad tan exagerada de precios por territorio y que se fomente así eh, la igualdad de oportunidades de acceso y que no dependa del sitio del territorio donde vivas y de tu situación socioeconómica. Una de nuestras enmiendas eh, contempla eh, el respeto escrupuloso a las competencias de cada comunidad autónoma en esta materia, pero eh, esas… Eh, en consonancia con ese marco propuesto, eh, un marco propuesto de precios públicos de acceso universitario para que en cuatro años, en un margen de cuatro años, podamos tras, eh, eh, transitar hacia una gratuidad en el acceso a los estudios posobligatorios. Eh, necesitamos una igualdad de oportunidades, no todo el mundo tenemos la suerte de la señora Cifuentes de, de comprar un máster de que te regalen un máster. Eh, necesitamos igualdad de oportunidades de acceso en la educación posobligatoria. Nuestra apuesta eh, es, eh, si queremos llegar a una, una tra profunda transformación social, el conocimiento científico y, y docente de las universidades tiene que eh, estar en sinergia con, con la sociedad que recibe esa esas transformaciones. Por lo tanto, eh, nuestra apuesta es que eh, la universidad debe eh, permitir un acceso universal a los estudios obligatorios y no sé si lo ha dicho el SOE anteriormente, eh, pero esperemos que recojan nuestras enmiendas porque creemos que así se enriquece el texto. Muchísimas gracias por escucharme, señorías. Gracias,